Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we are doing an advanced videocast podcast, so oh, it's advanced. all in Spanish, advanced, okay. yeah. The reason it's advanced is because we're talking in Spanish as we explain it, yeah. Uh, we've got a suggestion from Angel T. Angel. Angel. <laughs> Hola. And Angel wants us to talk about the use of uh, subjunctive, okay? y she's got some questions to ask and we'll see what we say yeah okay. entonces nos vemos en la segunda parte Cynthia Gordon Angel ha dicho tengo una pregunta dice, vale dice durante una conversación eh, con con un nativo, uso. Un bicho. <risa> un mosquito. Un bicho malo. Eh, Tú eres eh, un bicho malo. Bueno, <risa> yo no sé si es un bicho malo. No sé. Eh, podría ser muy bueno. Claro. Ok. Eh, ella, durante una conversación, eh, se dio cuenta de que no sabía decir I hope I didn't make you nervous en español. Y ella lo puso en Google Translate. Y salió... Salió. Espero no haberte puesto nervioso. Perfecto. ¿Hasta allí? Perfecto. Muy bien, ¿vale? Es correcto, supuestamente. ¿Vale? Es correcto. Es correcto, sí. Pero ella ha puesto... He notado que no hay qué. Espero qué. Sí. ¿Vale? Vale. En eso sí, vamos a hablar de eso. Luego vale. ha puesto... Eh, la palabra puesto... Todavía es en subjuntivo. Vale. Vale, no. No, vale, por vale. eso. Tenemos que explicar ah, eso vale, porque vale. creo que Angela ha malentendido la palabra puesto. Vale. No, ¿Vale? puesto está en... Eh, como half put. Sí. Es un... Eh, el, no el, puedo pensar en la palabra el, ahora. Es el... ¿Cómo, cómo se llama? Past participle. Past participle. El participio. El participio, sí. Entonces... Es como he puesto, has puesto, Exacto, ha puesto, uh -huh. había puesto, eh, entonces no tiene que ver con el subjuntivo, en absoluto, ¿no? No, no, no, no, no, no. Es un es un participio. Que va con haber, con el verbo haber. Exacto. Por eso ha salido, eh, espero no, no haberte, haberte puesto, puesto. ¿sí? Es porque va, van juntos a haber sí. y con el participio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, Cintia? ¿Por qué no es espero que. Vale. Antes de espero que, voy a decir, en, es, en inglés decís I hope I didn't make you nervous. Pero en español I hope I didn't put you nervous. Uh -huh. ¿Vale? Por eso el verbo poner, haberte puesto. ¿Vale? Por eso uh -huh. no es make, es put. I put you nervous. Like I put you in... in un comfortable place. Let's just think that way. Vale, en español eh, generalmente hay excepciones, pero vamos a usar esto de manera general. Hay pocas excepciones, pero bueno, están ahí. Generalmente, y lo podéis usar siempre, cuando hay una persona haciendo la acción, o sea, haciendo dos acciones, la misma acción en la, en la frase, en la misma frase, no es necesario usar subjuntivo ¿vale? también hemos visto esto con, por ejemplo con after doing this o before doing this sí. lo hemos visto también, ¿no? Sí. entonces en esta frase la persona que espera y la persona que ha puesto o no nervioso a alguien es la misma ¿sí? en inglés I hope that I dos eyes, ¿no? sí, ¿vale? En inglés podéis decir, I hope that I, pero en español diríamos, I hope um, not, to, not have, to have put you nervous. ¿Sí? ¿Sí? Usamos, espero que, y es un detonante, porque cuando esperas algo de otra persona o de otra cosa. I hope that she didn't make you nervous. Entonces, sí, sería un detonante de subjuntivo. Pero cuando dices, I hope tal, I, I hope that I, bla bla bla, no, sería espero, y luego el verbo en, en infinitivo, mm -hmm. espero, eh, espero poder, espero poder ayudarte, sí. I hope to be able to help you, claro, vale, espero, yo espero, yo poder ayudarte, entonces, sí. no es necesario el qué. Cuando hay un que, hay una división, hay otra persona. I hope that he or she or they or something does something. Mm. ¿Sí? Y ahí hay un detonante. Sí, en esa frase, por ejemplo, eh, si hubiera dos personas, diríamos, eh, espero que ella, ahora dos personas, no te haya puesto nerviosa. Claro. Espero que ella, ¿sabes? Y claro. ahora ya estamos con dos personas. O espero no haberte puesto nervioso yo. Claro, puede funcionar al revés también. They, they hope that I... Igualmente hay dos personas. They and the I. ¿Sí? Entonces habría un qué. Ellos esperan que yo acepte el trato. They hope that I accept the deal. Mm -hmm. ¿Sí? Ahí también hay dos, dos personas sí. no, no siempre con I hope Puede ser they hope O she hopes that I hope, ¿Sabes? Pero hay, sí. hay dos partes mm -hmm. uh, The people hoping and the people doing sí. Are they two different people? That Y detonante ¿Sí? Es un caso típico de subjuntivo Eso es, es sí. muy típico de subjuntivo de, mm -hmm. O frases como um, I want you to eat See, mm -hmm. I want, we would say, I want that you eat. Yo quiero que tú comas. And then the two comas would be in subjunctive. But if I want to say, I want to eat, then it would be, yo quiero comer. Sí. Yeah, sí, so you sí, wouldn't sí. say, yo quiero que yo como. Sí. Yes, you wouldn't need that because it's the same person doing the action. So, yo quiero comer. Tenemos que tener cuidado con esa norma. Porque a veces es, es una norma bastante confusa. Porque hay también hay, hay eh, detonantes eh, en los que sí usas el subjuntivo y hablas solamente de ti. A veces sí. ¿Sí? Esto, es una no, esto es una norma general, general que vale sí. para muchas, sí. muchas frases. Pero sí, hay veces que pues mmm, no funciona. O que sí hay excepciones, porque sí. eh, un idioma. Es algo con reglas y excepciones. Claro. Pero esto te va a valer para la inmensa mayoría mm. de, y, de las frases. Y funciona al revés también. Por ejemplo, claro. la frase es importante... Uh, it's important that I arrive on time. ¿Vale? Y la gente piensa, bueno, solo estoy hablando de mí, entonces no soy puntivo. Pero no. Es importante este tercera persona. It is important. Así que... Sí, estamos hablando de dos personas. Es importante que llegue a tiempo, yo, claro. con su puntivo. Entonces, eh, eh, no, nos puede confundir esa frase de y, ¿y dónde está la otra persona? Es, es. Pero ¿no? nuevo, esa frase la puedes tener en inglés y en español sin persona. It's important to arrive on time uh -huh. when there's no one. Sí, sí. Y en español claro. también, es importante Llegar, llegar a, a, tiempo. a tiempo, because there, sí. there's nobody there, ahí yeah? mm -hmm. So we can do the same. It's important sí. to arrive on time. Es importante llegar a tiempo. It's important that we, ahora sí hay gente, arrive claro. on time. Claro. Es importante que nosotros lleguemos a tiempo. Sí. Y es importante que hablemos de la última parte de la de la pregunta. Porque sí, claro. creo Por que Angel tiene un, un un poco, un poco de confusión sobre lo que es el subjuntivo y lo que no es porque pone eh, y, y es necesario usar el subjuntivo con, con eh, un estado de eh, un estado nervioso algo así con emo emociones con la nervios? palabra nervioso porque ah, te he sí. puesto nervioso ah sí no porque nervioso es un adjetivo sí los adjetivos no, no, tienen subjuntivo No, ella pensaba que puesto Era ah. el Subjuntivo No, puesto es el participio ¿Vale? Y a veces el participio Va eh, O sea, el participio va con el verbo haber He eh, puesto Igual que en inglés I have put ¿Sí? El verbo haber puede estar en diferentes tiempos Puede ser eh, he puesto, había puesto, eh, habré puesto, como en inglés sí. I've put, I will have put, I had put sí. Pero puesto continúa igual, Nunca cambia. no cambia, como en inglés I will have put, I have put, put is put sí. Y en español puesto es puesto, sí. es el participio, ¿vale? A veces el participio funciona como adjetivo por ejemplo, por ejemplo, si digo I have frozen uh, some peas, ¿vale? Eso es con el verbo haber. He congelado unos guisantes. ¿Sí? Mm -hmm. Eso es I have con el verbo have, ¿no? Pero puedo decir frozen peas. Frozen, and it looks like frozen. Mm -hmm. Like I have frozen. Y es guisantes congelados. Y en español también, congelado, ado, con el ado de, sí. del participio, pero es un adjetivo, ¿vale? Porque serían guisantes congelados, sí. y ahora sí añadimos la s, porque es un adjetivo. Entonces, el, el participio a veces es un adjetivo, uh -huh. pero si va con el verbo haber, no cambia. Sí. Es siempre igual, puesto, dicho, hecho... Eh, sabido, hablado, hablado sí. frito. Entonces no, no está vinculado con el subjuntivo. No es un, es un tiempo diferente es un, sí. es un aspecto diferente sí. sí. sí. Pero ver, el verbo haber puede estar en el subjuntivo. Ver, sí. sí sí sí. Vale sí. como hemos dicho el verbo haber vale de he puesto pues he está en presente pero podemos decir había had put I will have habré, I would have habría puesto puesto no cambia puesto es puesto o a espero que él haya puesto la mesa sí I hope that he has en has en subjuntivo haya puesto la mesa he sí. has set the table sí sí put, mm -hmm. we say put the table mm -hmm. we've put the table sí entonces <laughs> una lección que se ha expandido <ríe> en, en muchas sí. cosas, pero... Entonces, Angel, ahora ya sabes, dos personas, subjuntivo, una persona, normalmente sí. puedes evitarlo, ¿vale? Sí. Eh, deberíamos haber dicho eso al principio ya. Y, y ya. Y ya. Y, y, y, y y y haber cosa. terminado la clase, ¿no? Y un café. Sí, Vale, so, there you are. That's the, uh, that's the use of subjunctive with one person and two people. And now, no. The eh? use of subjunctive with two people and not with one person. See? Okay. The use of the subjunctive <laughs> with one person, not and two people. Yes. <laughs> That better for you. Uh, don't confuse it all at the uh, end. What? What did Gordon <laughs> say? <gasps> Rewind. And now, and now, a word from our sponsors. Muchas gracias, <laughs> Man Obaidi. Oh, Man is, uh, we, we were listening to Man do that and we said, where do you think he's from? Because from the accent, it's very difficult, but from the name I was thinking, mm, I th We, we I kind say? of guessed, didn't I we? I, I said, I said, said Iran? No. I, I said Iran. Yeah, well, oh, uh, I and, think I said Iraq, really. No, I said Iran. Okay. With said, an N. Okay. Yeah. I said, I think I, I guessed it right, and then we said, oh, Or Turkey, yeah. We said it's gonna be like the accent sounds from absolutely. that area. Obviously, I mean, I said that area, and I'm sure they're very different. I think accents. they're very different, yeah, yeah. But for for us, because we don't know any better, it sounds all similar. Sure, yeah, yeah, absolutely. Um, so, um, so I guessed. Yeah, I guessed it right. <laughs> So did I know? I think I told them. I yeah, told yeah, them. you did, yeah. So, thank you. By the way, you can find the um, and now a word from our sponsor if you want to leave a, an audio, yes. just for a bit of we fun. we need more audios. Yeah, We just need for a bit audio of fun. from anywhere. It just, you don't have to be, right, before we used to say it, you have to be an English speaker. Yeah. Now we accept, it's, there's so much fun. We, we accept, accept it from any place in the world. You just have to say and now a word from our sponsor. With your accent, sure, absolutely. Doesn't matter if you're absolutely. not um an English speaker. Yeah, right? you just you just say those words, yeah. I how, can't would wait be, for how would it be? How a Spanish? that's what I, I want someone from Spain to do it. See if we can get somebody from Spain. It would be a sponsor. A no? sponsor, a sponsor uh, for sure. But I want to, <laughs> I want to hear it. I want to see somebody um, from the south of Spain, please. <laughs> because the D, the D would struggle to come out as well, wouldn't yeah, it? Yeah, would I be want Anne. someone from from the south of Spain to record that. Beautiful. That would be good. Okay, well, so yeah. now we want to, and now we want to uh, just show you this book. I know you, some of you have seen this book before, but this is, this is our most popular book. Not only in Amazon uh, for the hard copy, but also in Audible as well. It's the mm. most popular book. Why? I can't begin to imagine why. I don't know why, it's Spanish. The past in Spanish. It's so, so simple, easy. isn't it? <laughs> However, once you've read this book, you will find. A bit at the the currently this book in Amazon. I think we've got like four point seven five, four point eight stars. Five, five, five stars. It's, it's But the time. comments, the constant comments are: "Finally, I understand how to, you know, what the past is about, and how to use it, and how to make it, how to make the right decision. That's what I you want to, <laughs> yeah. I have to be able. Yeah, yeah. You know, Should I leave my wife or not? <laughs> read this book." <laughs> Yeah, should I take that job? Read the book, and then you'll be able to make the right decision in life. But you'll certainly be able to make the right decision about which past tense you can use when you're telling people Honestly. that you left your job. Yeah, I left my job. Is that imperfect or is it preterite? The book will tell you. The book will tell you, okay? So that's a great book to get. It's available also on Audible, so you can listen to it if you don't want to read it. You know, if you, if you dog walk or if you do a lot of driving. How did they do the homework? Hay uh, un PDF que viene donde pueden hacer la después de escuchar cada a PDF that comes where volver a okay, exactly. the the the otherwise it goes woo, woo, like that. Yes. a yeah? Okay, entonces, eso es todo, chicos. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, Adiós. Adiós.